¿Cómo la camioneta, muchachos? Los mismos huevos y el mismo compromiso. Excelente. Pero esa, esa pinta del huevo del tío. Ah, no, acá del baño. No, <risa> <risa> pero que todos para <risa> afuera, para afuera, quién para afuera. ¿Tiene el <risa> o qué? Bueno, muchachos, pues nada, bienvenidos. Eh, placer tenerles para acá. Sí. Eh, ¿Usted está dispuesto a hacer todo? De media vuelta y dígale al señor Connor que Listo Hágale, hágale usted, mijo, hágale, vaya, vaya con el call. Ay, bueno. ¿Cómo es, caña? Con el alto. Pues dale con la M, inicia una, una, una animación y la cancela. Bueno muchachos, eh, como les dije, vamos a esperar a ver qué onda con estos manes. Ahí man de traer otra camionetica más para que vayamos más cómodos porque pues la verdad eh, lo ideal es que viajen todos a gusto. Se nos va a ir vale, vale. Lo que... <risa> Ey, y si le decimos que viene un amigo. Si, sí, así son los militares enérgicos. está para un machucón, sí o no. <risa> Podría pegarle una piedra gigante en un volcán. Si sí, ya saben a lo que me refiero. Si, sí. guiño, guiño. Cof, Cof no le entendí ni verga Yo tampoco No lo entendí ni verga Subanse a la camioneta muchachos Subase, subase oh, oh, oh. Ay, que miedo Esto va a ser re firme A la de Dios y buen puta Caiga, no, no caiga el... Eh, tengo wey. coche igual eh, Ya me voy a cambiar el corte de <risa> pele. Ya. ya vale Ya nos no, no, no, no, van a desaparecer No pasamos para acá, no le va a pasar nada ¿Cómo? Si le decimos que tenemos un amigo Tenemos un amigo policía Si quieres, adelante eh, viendo qué lugar podemos ir, que esté vacío Que haya comida y vida para, para ¿Cómo para que para esté vacío? <risa> y de tráete ver. 10 mil dólares, por favor. Para ¿Y es para A para... ¿Para tramar esto sí me gusta <risa> <risa> 10 mil dólares para pagarle a los asesinos <risa> No bueno, muchachos, la vamos a pasar es Espero les guste la pola y la carnecita asada ¿Qué chicas. chicas ¡Listo! ¡Estamos! va Guzmán? Eh, no, está hablando para que lo suelten y lo dejen y, y le dije al gringo que vaya oh, a conseguir un lugarcito sí, donde a comer, el y el que los muchachos para Listo, perfecto. O sea, Así perfecto que ahora... También a... quiere hablar de negocios ahí. Listo, perfecto. Ahora hacemos caravana y cuando el man me, me consiga el lugar. Vamos para allá, vamos a esperar a ver qué onda con el, el niño. Ay, ah, ya, po. Venga, vamos a volar aquí otra ah, vez que se. a que se quién será porque quedó se... quedo se... mal esto si no. Vale, vale hecho a bueno, hecho, va a echar para atrás Bueno, muchachos, conociendo ahí, ya vengo. Deme dos minuticos. Listo, Listo vale, sí. Bueno, peli Blanco, ¿y usted a qué se dedica? a la las pulgas! La... ¿Cómo? Sí, trabajaba con montas, pero... pero pesaba <risa> el dinero, pesar puso pesada pesa cuando a las frontinilitas. uh O ya no pagaba igual. No, me imagino. Y acá, dos gafas, ¿a qué dedicaba? qué fue lo último que hizo en vida. <risa> Seguridad, ahorita nos van a poner las boticas y pa'l monte. Venga, acá ¿Dónde no uno miedo. se arregla el... la barba? En ah. la peluquería, ah, no. la segunda Esta, silla? Sí, sí sí sí Ay, tontito. Ay, perdón. Un bobito, ¿no? Porque así, güey, puta, la así que se alimenta, ¿no? Pero no habla un culo, pero es como todo tonto. A usted le gusta el fútbol. ¿A mí? ¿Sí? sí. ¿Y a qué equipo le va? De Argentina River. A Chico Fútbol Club. <ríe> ¿Y usted, Pelilán? ¿Qué? ¿A ¿Usted le gusta el fútbol? ¿Qué? ¿Y a qué equipo le va? A la América. ¿Qué? Cómo, ¿Cómo? O al Chivas, no sé ¿Quién? ¿Yo? ¿Y usted? Sí. ¿Al Chico? No Al vale. Colo Colo ¿Al Unión Magdalena Ah, Papi, entonces <risa> Al Bucaramanga <risa> ¿Cómo? No, Papi Solo equipos europeos no, ya me di cuenta. Uy, cómo le da a ver. No, ya me está dando miedo. No, pero este paso ser no. un cuál miedo. Te paso a llegar dormir y no va a sentir nada <risa> Uh, oh, para, tiene un amigo ¿Qué dijo? Miguel Y se llevaron al juego ¿Al que, que nos iba a llevar o qué? <risa> ¿Usted se imagina, jefe? <risa> vámonos Viejones, listo, listo. Mire, mire, el Hitman. Uy, sí, Hitman vea Hitman. Mire, el Hitman. El que no es <laughs> de esas <laughs> ¿Dónde? No, ese no es. ¿Qué es eran el, el Motaro. Man. Oh, pero el señor creo que evaluó a entrenador. Póngale bueno, peso, póngale peso. Redfield, ahí la camioneta atrás, subas en esa. Mi auto. Ay, Dios mío, nos van a poner las fue? botas. ¿Cómo? Ay, Dios mío Oiga Consiguió lugar Ya estoy acá con el Rolo y con toda la gente Con toda la gente, dice Póndemela ah, a mí Marica Que, que los que van a Que van a Oiga, la me, rolo. <ríe> que Si las medidas de las botas y tal Arranque. estoy esperando la ubicación ay que es que le ganaron una ubicación sí, oh, el... qué miedo Camilo nunca llegó me voy Guapi, ya, ya no están <risa> llegando para <el> <risa> ¿Y qué tal la llegada Guzmán bien todo bien fue bastante tranquilo la verdad dónde están dónde están pues ¿Desde dónde es que vino? Eh, vengo de México. Por el ¿Qué parte de México? De Sinaloa. Sinaloa, lindo lugar. ¿La tierra del lindo lugar, dice. Del Chapo, exactamente. Lindo lugar, dice que es Sinaloa. Sí, el Chapito, sí, Igual pasé preso a... está cerca. Sí, pasé a la ciudad donde vivía mi papá un rato, pero me mandó para acá abrir Cancho Vamos a ver cómo sale todo. Está bien, perfecto. No sé sí, algo está. Me ha comentado el señor Eleazar y.. Me dijo no, que. Uy, ¿qué pasó acá? Me dijo no, que va a mandar a mi hijo para allá para la ciudad, para que me reciba y me lo cuide, así que bueno. Hay que respetar el compromiso del señor Eleazar que ha sido tan bueno. Sí, me lo la cuide, canción, dice. dice. No, le le, le eh, eh, yo solo saludo de su parte, no, no se preocupe. Y pues aquí andamos te van a Rosetta, trabajar y ustedes saben, los, los mismos huevos y los mismos compromisos Excelente Entonces eso te de sangre cartel de Jalisco Papi nos trajeron a las putas de tal, tal cual más padre que yo. Papi nos trajeron aún. Un... Me estáis yendo caballero Caiga, caiga, caiga, estamos donde... Eh, como es que me cago de en la voz Ah con. N ¡Oye, oye Bueno vamos caballeros Comentame pues barcero Pero esa esa pinta del weón del tulio Visualizo se luego mi ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿no es? traiga crack y Borrito ahí para los invitados, porque se quieren meter. ¿Cómo? Vale, dale, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Por si alguno le deja la droguita también. ¿Qué? Más, tú le a mi por... Yo a para para que ahora a lo Entró que vamos. me Venga, venga, acompáñame. Ah, no, acá es el baño. No, <risa> pero que todos para, bueno, afuera? para afuera, echen para afuera, ¿Quieren ver el limpio o qué? Por acá, por acá, por acá. Uy, no, tomen asiento, pidan lo que quieran. Están como en su casa. Gracias, gracias. Ahí. ¿Cervecita quieren? Sí, cerveza está bien, no se preocupen Bueno, bueno señor, muchas gracias es eso? Señor. como la musiquita, ¿no? Está como apagado, parece un velorio tranquilo, tranquilón, está bien Y faltan las chicas malas, ¿no? Palo, tenemos usted eh? Hágale, hágale uh. Pañase, usted me escucha Allá adentro sí. Y ustedes dos, ¿qué hubo? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles? ¿Cuáles dos? dos? Derecha, a dos? Izquierda? ¿A izquierda Yo me llamo Connor y acá el otro bigotín Se llama Tulio Mucho gusto. Ah, yo soy, Iván. gracias. Me dicen el león Iván, mucho gusto, Iván. Así es. ¿Comió? Ah, sí, yo comí el arroz. Arroz. Gracias. Yo sí. El niño no comió arriba. Oh, yo oh. Bueno, muchachos, bienvenidos. Un eh, placer tenerlos por acá. Por todo joven Guzmán que, que está pues recién las ¿No sé tierras está... un ya los llevaron por buen redfield si quiere vaya ya ahí, no se están dando las botas quien me queda papi eh, no están eh, en bueno, para que... yo creo que acá todos estamos para que no por trabajo me imagino <ríe> para billete pues nadie viene acá a los Estados Unidos y menos a los santos de turismo Sí, sí definitivamente para, para los que tenemos oportunidad de, de conocer al padre de acá, el joven Guzmán, pues sabemos cómo es la movida. Eh, Conor y Tulio, pues me imagino que cuando se le miden a todo es a todo. Depende. Redfield, de ¿no? me imagino. Sí, pues. pues. Es un está, no, voy a poner que, a culo, si no. Tiene amplios conocimientos y creo que los aplica para todo. Cuando digo todo es todo, ¿no? Redfield afirmativo bien bueno acá tenemos a nuestro amigo ¿cómo era? ¿chino o japonés? coreano coreano, eso. coreano eso que bueno es el coleano, un cole... nexo importante que tenemos ¿Ah? en los bajos de la ciudad. el BTS el BTS conoce bien el ambiente <risa> conoce bien cómo se maneja el mercado ahí pues es un nexo el importante el, el mecánico, que nos sirve para no pero... andar exponiéndonos tanto nosotros ¿Qué? Eh, ese coreano y pues obviamente manteniendo cierta discreción no que es tan importante en este uno negocio que nos presentó entonces los voy a llamar Rufa, uno por uno para hablar allí más lejos para conocerlos un poquito más a fondo y bueno, mientras mientras que hablando con cada uno pues eh, se charlen ahí entre sí conozcanse Así que bueno, okay, eso sí. con, con, con Redfield que saca al lado mío. para acá. Todo bueno. Y después sigo yo, que nervios. ¿Tiene ah. nervios? Sí, un poquito. Pero nervios. tema, recuerde que, que yo te tenía suave. Hace un pericazo y suave y sale. Entonces, si no me, me quedan, quedan las botas, con eso, le pasan los nervios. Ay. Mañana voy al baño un ratico. Oh, Oiga, un dónde usted qué parte es? Yo soy de México. Pero ¿de qué parte? Quintana Sinaloa, de, no escucho. Del área de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Sí, sí. Ah, que por allá es muy lindo, ¿no? Sí, <risa> lindo, ¿sí? Pero se hace un calorcito bastante rico. Más que nada del puerto de Mazatlán. es paisaje, ¿no? Calor como de balas. ¿eh? Las balas hacen cerebro paisaje. Mmm, la te sabe que las balas es para gente tonta. Y bueno, yo creo que hay unos ¿Quién es su papá. Ah, creo que acá no. No, parece. yo creo que no, pero. ¿Cómo? Acá la idea es ganarnos nosotros mismos un nombre. Claro. Y voy a seguir a, bajo el nombre de mi padre. Es pues continuar el legado, pero que sepan quién es el León Guzmán también. El León Guzmán, muy suena. ¿Y el Coreano? ¿El Coreano? ¿El Coreano? Oh, ¿qué ¿Qué no? ¿Qué ¿Dónde ¿Eres coreano? tú coreano? Vengo de Seúl. ¿De Seúl? ¿De Seúl? Ah, ya y... son maricas, ¿sí, o no. No, no, no, eso es el Busan en Busan todo, gato y malito. ¿Y cómo cómo te llamas tú, coreano? Dongso. Jang Dongso. ¿Cómo? Dongso. Dongso, Jang Dongso. Tulio Gozo. ¿Ra sí Dongso? Tulio. Tulio, oe. Dile que ya voy, que le di la tecla que no es... Parica, parice. Ya voy, ya voy. Decirme, tío, es que la cerveza me está haciendo efecto. Ay no, borracho, una polita Ay no ¿Y Hitman qué onda? Sí ¿Hitman qué? ¿La gente de 69 qué? <risa> <risa> Atulio, ¿cómo le va? Excelente, qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien, contento acá de Tenerlos de todos reunidos Me paso a preguntarle Cuénteme Eh... ¿Usted está dispuesto a hacer todo? ¿Qué es todo? Pues todo, se le mide a todo, no le pone peros a nada o le tiene miedo a algo. No, nada es nada. Bien. ¿Usted anteriormente en qué se desempeñaba okay? Bueno, actualmente soy mecánico. Hasta hace dos años eh, fui parte de un equipo de fuerzas especiales. Eh, lastimosamente pues cosas de familia me tocó dejar el empleo cambiarme de ciudad y buscando una nueva vida llegué aquí un amigo me acogió en su casa de hecho estoy viviendo con él y con el chino que ve allá sentado y peli blanco uh, sí y pues nada Conseguí el empleado mecánico, lastimosamente no, como que no cumplió mis expectativas Y estoy que paso la carta ya al jefe diciéndole que me voy Porque definitivamente uno viene buscando una mejor vida, viene buscando plata y no, no fue el sitio indicado Bien, perfecto, bueno, le cuento, si usted quiere trabajar con nosotros, no puede estar trabajando en ninguna otra organización o empresa Así que tendría que renunciar primero para que yo lo pueda contratar Vale, vale. que no sé si puedes gestionar eso ahora por teléfono o qué. No, ya me toca hasta mañana. Porque hasta los jefes como que no están ahí en la oficina. En todo caso cuente con que sí o sí es la salida porque no me está dando los... los ingresos económicos que estaba buscando la verdad Uy, hábleme un poquito más alto que no la estoy escuchando, normal. Eh, no, no lo estoy escuchando, qué pena. Ahí me oye. Ahí la escucho. No, yo le decía que usted puede directamente renunciar, mandar la carta de renuncia sin necesidad de, de hacerlo personalmente. Y ah, es... ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, no tenía mucho conocimiento acerca de eso. Pero bueno, si lo, si lo hace ahora, lo invito ahora. Voy a un segundo aquí, veo en el teléfono cómo lo hago. Si no estoy mal, ya sé cómo, ¿vale? Listo, si no estoy mal, ya lo hice en el teléfono. y dígale al señor Connor que venga A ver, sácatelo coreano, sácatelo verga para que se lo ponga se en la cara la... ay se fueron, ay se lo Hágale la... muchacho, el peli blanco, que siga Dale, Saca el pilín. epa, cucho Hágale, hágale usted mijo, hágale, vaya, vaya con esto ahí el señor ay, sí, Se, se a la <ríe> <risa> Ay, gororrea, bueno, ¿cómo es, cañón? Oh, con el alt o dale con la M, inicia una, un, una animación y la cancelas nuevamente. Bueno, rolo. Digo, coreano, inicia cualquier animación y la cancelas nuevamente con la M. Y esta no, tonto Con el casino bajame los balones y salio Me parece que salio bastante mariconcito Ay, hija Como me levanto, weón Dale con la de Dale con la de nuevamente con la de nuevamente Que no te bu... Que se le bu... Que se le bu... Que se le Usa la de sentarte nuevamente vaya vas haciendo... No, no, no, no, te toca a ti, dale Vuelve. ¿Vuelve? no que es lo que es lo que es que es que es de que es lo que es lo Uy, Valencia no, no, no. Bien, bien ¿Qué ah, hacen? Sí. Hola, ¿qué Valencia, estamos embalados, ayúdenos Rebre <risa> la tierra, la tierra la... Ey, ey, estúpido! ¿Qué les pasó, Valencia, me metí al GTA Hub. Hola, están agudando Porque... Sí, porque vos me dijo, ven, hagamos algo Me presenté a unos amigos y terminé una banda <risa> Andate con conchetumare Y entonces, necesito la ayuda. No contestas, un trolo. No sé. Camilo, si viene. Y pita, chico. Quien habla, me salí. No, ok. ¿Qué pasó? Me manchan a los chitos ¿Con quién habla? Si quiere tomar aire, Y está dos solo Ay, cae, hijo de puta. No, Valencia. ¿Qué pasó? Es que trabajando allá en la basura... Man, y me reclutan para una banda, ¿no? sé, sí, ¿Quiénes son? Oh, hey, quién o... Bueno. Arica es como una gente que viene de por allá de una de esas bueno, ciudades de, que les guste un de, de, de las mexicanas. Es pues como que montaron ahí también su banda. ¡Oh! <risa> de Rolo! Con no, Orrea que está tirando ese tiro, coca ¿O ¿okay? qué? Señor Guzmán. No, madre, esta madre no la he probado, eh de unos unos alancitos ahí. Epa, epa. epa. Ah, Muchas gracias, Unos compa. Que están dando a mi cansón. Mírate la mano que creo que tienes un porrito ahí que te pase. Yo tengo un botellón aquí. Uy, ¿cómo? Usted sí sabe huele. No, esto como es. Uy, ese se olió todo el talco, vea Yo le di un poquitico a esos muchachos para que la prueben, para que sepan que es el que es de poder colombiano Ahí se la dejando el de mi rival con Zuba bueno, El turito pega sus saloncitos, pega su sus y... Uy, alcohol y vicio no me hace daño. Uy, olí de Esto la que se le... <tose> Uy, <olí demás. tose> esto, esto sí, esto sí, sí, cabeza. Uy, sí, sí, sí, sí, Pues sí, ¿Cómo que se le dilató? Ah, esta es magia viejo, usted me dio magia sí, Ellos no, no, no, no. Sí, dio poderes no. de del caballo sí, yo así, esto, así que yo. <risa> Ay, qué <tío>, si va <risa> lo que Santa Cruz de un dueño servirle de mi de Todos familia, en ese, en uy Don Chepe como el de la novela. Yo no he fortuna como el de la novela. ¿Qué? ¿El, ¿Qué quatre señor quatre ¿Cómo? ¿Cómo, el señor el señor el un te llama. Gracias. Pues, buena Connor, buena Connor, eso es todo, me alegra mucho. Hablame coreano, hablame, hablame coreanito, llanto. Si, no. <ríe> levanta bien, pasa, señor Uy, para pidirle suave. Es parecido, weón. Queda muy Uy, ¿y qué pasa si lleno todo el efecto? Creo que le da un par, weón. ¿Intentamos? <ríe> Está fumando, está metiendo visión. Pues está metiendo sí. coca de puta. Oh, y con alcohol. Me imagino y comprendo. <risa> se manifestó muy loco. Yo sí me metí ah, una Muy vez. bueno. <coughs> oh. Uy, huele mucho. Lo eh, Papi? Sí. Uy, y oh, qué oh, efecto hace ya coca ya me con meto, banano? Ya como sí, sí, ya, la ya le, bien, papi. ¿Cómo ¿Cómo?